Ok, y yo mi cabello así, número uno, porque me gusta, pero además porque siento que representa la persona que soy. Me gustan mucho los cambios, me gusta mucho eh, tener cortes distintos, colores distintos, verme al espejo de manera diferente, eh, como entender también un poco eh, la persona que soy, por así decirlo, mi raíz y todo el recorrido que he venido teniendo en mis 34 años.